trabajar con tipografías en Illustrator tiene muchas ventajas y cuando elegimos la herramienta de retocar texto ni se diga bienvenidos para realizar esta lección me ha apoyado muchísimo en el tipo de letra american tab writer yo te recomiendo muchísimo la que quieras a gusto y lo que vas a hacer en este momento es irte a las herramientas de texto y vamos a elegir la herramienta que dice retocar texto o en inglés es touch type tool cómo funciona esta herramienta muy sencillo mira das un clic automáticamente te sale un cuadro delimitador y desde una esquina presionando shift, clic y arrastrar podemos achicar, tranquilamente la puedo mover donde yo quiera, voy a elegir la letra O, desde una esquina la puedes achicar, desde otra esquina la puedes achatar o desde acá la puedes eh, hacer menos gruesa, vamos a elegir eh, la T que está aquí, la voy a mover un poquitito más, la voy a colocar hacia arriba. Esta Y la voy a rotar en 180 grados, presionando la tecla de SHIFT para que se nos ponga recto o simplemente como quieras dejarla, la voy a dejar así bastante abierta, desde una esquina la voy a checar un poco, la P la voy a mover otro tanto más acá, la letra E, desde una esquina igual la voy a colocar por ahí. Si alguna vez has escuchado que el cielo es el límite, agrégale esta herramienta y avanza un paso más. Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto en la siguiente lección.